Oye, es viernes, la gente trabaja me ¿eh? una roya, Yo voy a intentar ir al cementerio de Brompton. Estoy aquí. Saldré por aquí y e iré al de Chelsea, que está por acá. Vamos. Yo creo ya que los cementerios de Londres me van a recordar a Heavy Rain, pero me recuerda más a, a Dark Souls. Joder, está todo un poco, un poco chungo. Esta es la, la típica entrada de, de, de mundo de Dark Souls. Seguramente detrás habría un, un enemigo final. ¿Eh? Hostia, un cuervo no, eh, graznando o algo. Los Ángeles. Algunas tumbas que están bastante desgastadas, no se, ve, no se ve, no se reconoce ninguna letra. Al fondo hay la típica zona secreta, con algún ítem especial. Creo que no se puede entrar, Vaya. Joder, esta zona sí que está cuidada. Hostia. tiene un símbolo del dólar o algo así. 1908, 44 años. La gente se moría bastante pronto. La gente duraba poco. Mira, este de murió con 20 años. En la batalla de Colstream Quarz. Bueno. Estas son más humildes. Mira, es ahora dejan flores, ¿eh? No sé si hay alguna personalidad famosa aquí, enterrada. Tal vez en la zona esta blanca. que es dar source he evitado el zombie mira si se está de hecho sí <laughs> pero se ha roto se ha escapado por cierto desde que llega a londres creo que no he visto el sol ni una sola vez siempre está el cielo así todo blanco y esto les han arranca lo que vemos bueno tal vez lo matarán así bueno me dirijo al final ya vuelvo al mundo de los vivos Vamos Torres. Peter Joder, este trabajo sí que es divertido Pero el tío, que bien se lo pasa por su perrito. Y aquí, más fotos La copa de rey aquí O la reina Claro, no mete goles, pero se lo pasa bien el jodido. Una cosa rara de los ingleses es que no tienen papeleras Dejan toda la basura en el suelo Y otra cosa extraña de aquí es que las puertas de las casas son, suelen ser bastante pequeñas A pesar de que los ingleses son, bueno, más altos que en España ¿La ¿Ves? Las puertas son súper pequeñitas dicen que los perros eh, sigan la ruta marcada no se vayan a meter en una tumba vayan a coger un huesecito para el camino estas lápidas están todas desgastadas por la tarde fui a canden market y es pues, una zona muy curiosa y me perdí un montón por ahí en el buen sentido por todas sus callecitas, sus tiendas, hasta 1845. Este es lo más antiguo que he visto. El león está bastante desgastado. Por aquí, bueno, otra entrada. Mira, esto sí que es de Souls, justo en el sitio de la lava. Y mira, una ardilla. la comida creo. Ah no, mira. Estoy en eh, Road Rollwood o algo así. Esta calle es bastante grande. Ah, también. Yo creía que las ingleses estaban acostumbrados al frío, pero muchas veces estoy yendo por la calle. La gente va con una cara de Ay, puta mierda, creo que sí mátame ya qué mierda es esta no me extraña que desencante el calor a esta gente vivir aquí no, no puede ser normal y en Candemarket a las 4 y ahora de noche y todos los vendedores que encima son pakistaníes son ¿no? moros con un frío que, que, que, que flipabas <hacer> catedral de Dark Souls pero antes de que se destruyera claro. Esta es la entrada al museo Había un señor que te miraba las, las mochilas y ahí me preguntado si llevaba, si llevaba alguna, algún cuchillo en la mochila y si llevaba alguna pistola en la maleta He dicho que no y ya está Esto creo que son Diprodocus Dark Souls y dinosaurios Mira ahí es de donde te caías y luchabas contra el monstruo. Es igual. Esto es igual. Este es, el este es el mapa del museo. Ahora estamos aquí. Y la mí la zona que me interesa es esta. ¿Sí? <risa> <risa> A mí ya también le encantan los dinosaurios. Dar souls everywhere. Y aquí está uno de mis preferidos, el Triceratops Otro Bowser Uy, este tenía la cola de pinchos Como te diera con eso, ibas, ibas listo ¡Vaya! ¡Vaya! Este es Darwin yes. oh, Este es un fósil de dinosaurio Extraño, está en una bolsa. Aquí está, también de dinosaurios El trozo de un pedazo de árbol, una secuela. ¿Qué pone que es Thomas Henry Huxley, pero a mí que me, no me jodan este es Jim Carrey, hombre. Es Neymar, ¿no? A las niñas con sus patitas. Ya he llegado al hotel de, de Bristol Y bueno, el autobús ha llegado una hora tarde Porque creo que había bastante atasco en Londres Y también un poco en Bristol Me he recogido un, un, amigo, de, un amigo de trabajo Que vive aquí Se me ha olvidado en el autobús y justo nos hemos dado cuenta cuando hemos llegado al coche y hemos tenido que volver. Y nada, he ido allá. Simplemente he dicho, oh, estas es mi maleta, me la he olvidado y ya está. Y dice, ah, por pues vale, toma, y ya está. Sin... No he tenido que hacer nada más. Bueno, son muy confiados aquí. Bueno, no he podido grabar mucho más en... en Londres porque se me acabó la batería. Fui a, a Westminster, eh, vi el Big Ben también bueno el ojo de, de Londres luego me fui por aquí bueno quería ir hasta Victoria andando para ver si encontraba algún sitio para comer y nada me equivoqué y bueno fui por esta calle y vi bueno todo, vi toda esta parte que bueno, hay guardas en, en caballo también hay un montón de estatuas sobre eh, soldados de la guerra etc no sé exactamente qué era todo eso pero bueno luego para ir a Victoria pues bajé hasta aquí otra vez y luego fui en, en metro hasta Victoria y nada, la victoria cambié en un japonés bastante bueno, aunque un poquillo caro Y nada, luego pillé el bus, casi lo pierdo porque estaba esperando por aquí, en la, en la estación de autobuses Pero tenía que ir a esta de aquí Que aquí es de donde salen, y aquí no sé si es que llegan o qué, pero aquí salen Me, me lo dijeron al, cuando faltaban dos minutos para que saliera el bus, entonces que fui corriendo hasta la estación y bueno, lo cogí Y bueno, estoy aquí ya en el hotel de Bristol, eh, Clifton Hotel que bastante bastante mejor que, que el de Londres que más o menos para lo que me cuesta que es más o menos lo mismo aquí tenemos eh, bueno baño propio ducha también y tengo aquí una nevera eh, de música para café y cosas de café fruta eh, tele, y una, la toalla una forma un poco extraña, una especie de cisne, bueno y la cama parece blandita también y nada, y calefacción por supuesto. Ahora voy a salir a algún sitio de estos, ah bueno, y por cierto la recepcionista era una rubiaca de metro ochenta o algo así, madre mía, Ay, me muera mucho el hotel también que en la recepción y tal todo es de madera, todo es, bueno, es bastante, es bastante curioso y nada, no, no para de dar vueltas. bien, pero... Ah, mira, esto es ya... A ver si hay alguno. Vaya, hoy no hay suerte. Nada. Bueno, y tradición inglesa es pasar por la calle cuando pasan coches. Así a lo loco. La gente está ya vamos, borracha, no, lo siguiente. Bueno, y son las 3. Bueno, ¿y eso es una iglesia o algo? Maricita. Hombre, para ser en viernes no hace mucho frío ahora. No, no, no, está bien. Si sí, pues, sí, sí. pan pa, para ellos de está en Lo que toca es mínimo cinco sota grados, ah. máximo zero. Así ah, que son las 3 y ya aquí la gente ya, va cerrando. Mira. Y la gente ya va, vamos, cocidísima. Que tampoco he visto mucha gente con cubata, pero no sé, se cocen solos. No sé. Parece <risa> que mucha gente comienza a ver a las 8, Hmm. A las 11 o a las 12 ya había gente que estaba fina, ¿eh? En sí. sí, tres minutos. De Clifton. Hay una recepcionista. Le digo, no he tenido suerte hoy, pero igual la tienes tú. <risa> es <increíble. risa>